Hoy vamos a hablar de los cuerpos del ser humano Los seres humanos tenemos cuatro cuerpos El primero de ellos es el cuerpo físico Aquí lo represento por el tronco, las ramas y las hojas del árbol Es el cuerpo que podemos tocar El que está formado por huesos, agua, sangre, músculos, órganos Es el que contiene los cinco sentidos La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto sentidos que utiliza para relacionarse y comunicarse con los demás seres. El segundo cuerpo es el emocional. Aquí lo represento como un espumillón, rodeando y abrazando cariñosamente al árbol. El cuerpo emocional no está localizado en ninguna parte concreta del cuerpo físico, pero se comunica íntimamente con él. Los dos se influyen directamente. Están tan íntimamente relacionados que lo que le pasa a uno se refleja de inmediato en el otro. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, los lagrimales de, lo, de los ojos se ponen en funcionamiento y pueden echar alguna lágrima. Y al revés, si ponemos una sonrisa en nuestra boca, la alegría se empieza a sentir en nuestro cuerpo emocional. El tercer cuerpo es el mental. Se localiza básicamente en el cerebro, aunque no solo ahí. El cuerpo mental es donde se forman y residen nuestros pensamientos, aquí representados como las bolas de adorno del árbol. Hay pensamientos de todos los tipos, grandes, pequeños, buenos y menos buenos. Los tenemos tan variados como las posibilidades de decoración de las bolas del árbol. El cuerpo mental se comunica también estrechamente con los cuerpos emocional y físico. Nuestros pensamientos pueden provocarnos estados emocionales concretos y ciertos pensamientos pueden darnos la energía y fuerza física que podemos necesitar en alguna ocasión. El cuarto cuerpo es el alma. En nuestro árbol está representado por la estrella, allá arriba, llena de luz, iluminando todo lo que está debajo de ella, y ella es la verdadera protagonista. Es el Ser. Cuando estos cuatro cuerpos, dirigidos por la estrella, están alineados y trabajan conjuntamente y no se contradicen entre sí, es cuando tenemos la sensación de equilibrio físico, emocional y mental que todos deseamos en nuestra vida. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!